Cerrar los ojos Hundir el pensamiento Esquivar el mundo Llenarlos, abrirlos, sentir el tiempo más eterno, cerrarlos, cerrarlos. Es estrella en el ocaso. Al amanecer, dulcemente mi voz con ellos esté. Bien, suaves hacen las hojas caer, alcanzando así. escuchará, que nadie escuchará